Bienvenidos, mentes brillantes, bienvenidos a Aprende con Daria. Yo soy Daria. En el video de hoy aprenderás a formular preguntas básicas para poder entrar en conversación con alguien y preguntarle cosas, conocer mejor a la persona. Los guías. Para conversar, tenemos que tener un elemento muy importante en la conversación no podemos solamente hablar nosotros o que hable la otra persona porque si no nunca vamos a tener ningún diálogo creado ¿qué necesitamos para tener más dinamismo en una conversación? ¡Preguntas! era obvio pero bueno veamos acá las preguntas más básicas para poder conectar con los videos anteriores de vocabulario el poder presentarte, poder decir tu edad, de dónde vienes pero también Preguntar a la persona con quien estás conversando. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Y cuántos años tienes? Comenzaremos con el contexto de la presentación de uno del nombre. La pregunta importante aquí es: es tú cómo te llamas? es tú? Y por el lado formal: ¿Fijas en sí? ¿Fijas en sí? La respuesta a esa pregunta. Ya se la saben, ya se la saben. Ich heiße Theo. Ich heiße Theo. Segunda pregunta para consultar: ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Woher kommst du? Aria informal: Woher kommst du? Formal: Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Y la respuesta ah, también te la sabes. Ich komme aus Colombia. Ich komme aus Chile. Ich komme aus Brasilien, Ich komme aus México. Tercera pregunta para consultar la edad de alguien. vi alt tienes? tú? ¿Cuántos años tienes? vi alt bist tú? En formal, ¿qué altes en sí? ¿Qué alt en Con cuidado con la pregunta formal, vi años en sí? Solo en contextos específicos preguntar esa pregunta. Y se contesta cómo, cómo. 23 Jahre alt. Ich bin 23 Jahre alt. Hola, ich bin 23. Cuarta pregunta. Ahora nueva materia para consultar dónde vive alguien. ¿Dónde vives tú? Wo wohnst du. Wo wohnst tú? Si se acuerdan, la H, la H tiene la función de prolongar la letra anterior. En este caso tenemos una O, entonces suena como una O larga. Wo wohnst du? En el contexto formal, la pregunta es Wo wohnen Sie? ¿Wo Sie? Y respondiendo a esa pregunta, ich Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Santiago, etcétera. Quinta pregunta conectada con la consulta de dónde vives, ¿cuál es tu dirección? Wie ist deine Adresse? Wie ist deine Adresse? En formal, Wie ist a 13. Con esto ya puedes conectar tu vocabulario ha aprendido de poder presentarte además de consultar la persona con quien estás conversando de vuelta cómo te llamas, cuántos años tienes y se puede crear un pequeño diálogo. Espero que te gustó este video flash de vocabulario corto pero eficiente y rápidamente aplicable si quieres recibir más información del proceso de estudio de alemán, de cómo funciona el aprendizaje, de qué cosas van a suceder en este proceso, suscríbete al canal y hazle clic a la campanita para recibir el aviso del último video. Yo me alegro mucho verte en el siguiente video. Tschüss,